Señores, cambiando de tema, ¿hay clase hoy? Sí. Eh, ¿Y dónde está Aris Méndez? Sería importante que Aris Méndez se dé una vueltecita por las escuelas, porque creo que ha sido eh, una metida de pata histórica, ya tanto del de ADP como también del propio Ministerio de Educación. Después que ustedes le dicen a los estudiantes, salieron el viernes, entonces hay que llamarlo a en clase. Navidad. En, en, en, en Navidad. Exactamente, en Navidad. Ya luego de que le han hecho su fiesta de Navidad. ¿Ustedes creen que es verdad...? que la mayoría de estudiantes va a ir a tomar clases. O sea, yo no lo sé, pero yo estoy dudando de eso y quisiera, por favor, si es posible, Israel, que, que Arismendi que se, se dé una vueltecita y nos traigan imágenes de apoyo de cómo están las escuelas, por lo menos las principales escuelas de San Francisco de antes de que termine el programa, para que vean o, que, o, o veamos cómo están las escuelas. Yo me atrevo a vaticinar que hay poca gente. Mira, creo sí que ciertamente hubo muy mal manejo de del ADP y del Ministerio de Educación. O sea, llegar a estos términos, o llegar a este punto en donde hay clases, hay docencia, no hay docencia una fuerza o una medición de poder de quién podía más entonces al final resultó que debieron de decir bueno vamos a dar clases por el, lo que estaba el malestar que estaba causando en toda la sociedad, el hecho de que como la gente visualiza que es la ADP, que no quiere dar clase, sí. dice bueno, no, pues vamos a dar la docencia, no vamos a suspender. Ya no tiene sentido, o sea, el efecto de que continuara eh, o terminara de manera normal se perdió. Claro, claro, ahí llamar ya a los estudiantes. Eh, ya es porque se le había dado sus vacaciones prácticamente, porque el, el viernes pasado sabemos que la mayoría de escuelas y Lisa, eh celebraron la, a lo que se denomina la, esa Esto fiesta de Navidad el... que se hace y es como es, es el momento donde se hace la desconexión y ya los, los estudiantes ya no ya están en modo Navidad. O sea, no es verdad que esa, eh, aunque estén ahí en el aula va a ser difícil llevar a esos muchachos a concentrarse para tomar la docencia correspondiente. Así que, que entiendo que ha sido una metida de pata, eh, de parte tanto de la ADP como del propio Ministerio de Educación, eh, llevar este tipo de, de situación a los estudiantes. <música>